estrellar. Y de hecho, muchos de nosotros no hemos, no hemos, hemos estrellado por no hacer la voluntad de Dios, sino por hacer nuestra propia voluntad. Yo tengo una cosa que y, y, y a todos a ustedes les costa y siempre les digo yo, yo miro para hacer cualquier, yo no me muevo así nada más hoy en día. Incluso para ir a la República Dominicana, yo no me muevo porque yo que, a la República Dominicana ve o Argentina, porque yo no, pasea, ya yo estoy en la cruz, no importa ni viajar ese arroyo, ya yo estoy ya en la cruz. Pero yo me guío mucho por las señales, mi hermano, señales. Cuando se abre la puerta, es para por ahí, es. cuando sé que hay es bendición eso es seguro de parte de Dios y así yo, rollo y si sí me muevo, de ahí fuera no me muevo, porque ya estoy cansado harto mi hermano de hacer mi voluntad mi hermano y, le, y, le, y, y después estoy clavado en ese lío, mi hermano, que eso es un rollo que eso es un rollo en Magdalena que uno dice Dios mío, me metí en este lío yo mismo me metí en ese lío Así que hay que más seguro hacer la voluntad de Dios cuando abre puerta al cielo de puerta. De puerta. Y la puerta que tú abres es hermosa. A veces le quede paciencia, paciencia, paciencia. Pero es mejor, es mejor tener una paciencia. Esperar que uno va a hacer la cosa a uno y después, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, Dios mío, con depresión uno y no sé qué, le he metido yo y sin plata y no sé qué. Nah. Wow, tremendo Y ya yo, no, no, no, no Yo estoy viejo ya, o vieja aquí ya En este cuento metido Y como me meto en este lío yo, wow Una de las cosas que yo cuido mucho es las deudas Las deudas Mira, yo parece, parece increíble por La cantidad de gente que pide Que le pide a mí que ores por las finanzas Y le digo, pero finanzas, que pasa la las finanzas? No que yo debo, de todo endeudado Debo allí, debo allí, debo allí Deben todas partes, de las personas Dios mío, ¿y por qué te tanta deudas tú? La gente se mete en deudas, en deuda, en deudas. O sea, eh, no esperan en el Señor, sino que rapidez, a través de crédito, o el fiado O los embargos, o lo que sé que. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.